Google Classroom es una herramienta creada por Google educativo. El objetivo de la herramienta es permitir administrar o gestionar un aula de forma colaborativa a través de Internet. Permite crear y administrar un aula virtual utilizando Internet. El requisito principal para utilizar eh, es la herramienta Classroom eh, tanto profesores como estudiantes tienen que, que tener una cuenta de correo de Gmail para poder utilizarla. La herramienta Classroom puede ser empleada para administrar y gestionar clases en línea virtuales, para clases presenciales, transformándose así en clases semipresenciales o clases completamente a distancia o para el aprendizaje mixto. Dentro de las aulas generadas en el Classroom se pueden crear documentos, se pueden compartir información en distintos formatos, se pueden agendar reuniones y realizarlas virtualmente. Los estudiantes podrán ingresar a la aula para acceder a sus apuntes, a sus tareas asignadas desde cualquier dispositivo. Eh, también eh, Classroom se caracteriza por ser una herramienta de servicio totalmente gratuito lo único que se tiene que tener para su utilización es la cuenta de correo. Es fácil de utilizar y también incorpora métodos de comunicación en tiempo real entre profesores y estudiantes. La herramienta permite la, as la asignación de tareas de forma selectiva. Permite compartir documentos con todas las clases y facilita la organización de la información al generar estructuras automáticas de carpetas para organizar los recursos. Tiene aplicaciones para móviles y tablet, además del, del cliente web, por lo que se puede, acceder a, se puede acceder prácticamente desde cualquier lado a la herramienta. ¿Cómo utilizamos esta herramienta Classroom eh, como profesores para crear nuestras aulas? bueno lo primero que tenemos que hacer es acceder al classroom para acceder al classroom tenemos dos maneras eh, bueno primero es que tenemos que tener eh, como dijimos tenemos que tener una cuenta de gmail para poder acceder para poder utilizar el Classroom. abrimos nuestra cuenta de gmail partimos por ahí y cómo accedemos al classroom tenemos dos maneras una vez abierto la cuenta de, de correo de Gmail, nos vamos al botón de aplicaciones de Google, presionamos, y de las opciones de herramientas que nos aparecen, buscamos la herramienta Classroom. Una vez que situamos, seleccionamos, hacemos un clic sobre el icono del Classroom y eso nos habilita esta pantalla donde en esta pantalla tenemos eh, nos aparecen los distintos cursos eh, en los que ya estamos participando, parte, tanto participando como profesores o como estudiantes. En esta pantalla tenemos las opciones para poder generar, una nueva clase de classroom tenemos este botón que es para agregar crear o unirse a una clase vamos a cerrar esta primera opción de acceso y cómo accedemos de la segunda manera directamente en el navegador en la barra de direcciones escribimos o tipeamos lo siguiente classroom.google.com presionamos enter y esto también nos abre la misma página donde tenemos de vuelta los cursos en los cuales formamos parte como profesores o como estudiantes. Ahora, vamos a generar un curso, vamos a crear un curso, vamos a agregar materiales, vamos a crear actividades y vamos a compartir esta, este curso aula con nuestros estudiantes. ¿Cómo generamos el curso? Bueno, partimos de esta página que sería la página inicial de nuestro Classroom y nos posicionamos a la derecha con este botón que es el botón de más. Llevamos el mouse encima, presionamos y nos tienen que aparecer dos opciones. Una que es unirse a una clase y la otra es crear una clase. Seleccionamos crear una clase. Al seleccionar nos aparece esta pequeña ventana donde tenemos que completar con los datos iniciales de nuestra clase. Vamos a imaginarnos una clase un, una asignatura o un curso que vamos a desarrollar y empezamos a completar con sus datos. Nombre de la clase. Imaginamos un nombre. Sección. Podemos imaginar una sección. Materia, a qué materia corresponde o a qué carrera corresponde, podemos colocar aquí. Aula, podemos poner un, un número de identificación del aula. Una vez que completamos los datos, presionamos el botón crear. El Classroom, la herramienta, empieza a generar el aula. Esto tarda un poquito porque ahí empieza a generar el aula con ciertos, eh, ciertas presentaciones ya para el aula. Cuando se genera el aula tenemos de esta manera. Esto sería la página inicial de nuestra aula. A partir de esto empezamos... A, a generar los los recursos o actividades o ejercicios o tareas que vayamos eh, o que queremos generar para nuestra aula qué tenemos inicialmente tenemos esto que se llama esta página que se llama tablón donde tenemos una presentación general que se le hace al aula aquí en cuanto a un, una imagen principal que se puede colocar al aula por defecto el classroom ya nos coloca una imagen principal nosotros podemos cambiar esta imagen como dentro de la imagen tenemos esta opción dos opciones una que es seleccionar temas y la otra que es subir foto seleccionar temas que nos permiten presionamos nos permiten seleccionar temas o imágenes que ya están dentro del classroom tenemos clasificados en Lengua, eh, lengua, literatura y sociales, matemática y ciencia, arte, deportes y también general donde ya se sitúan todas las categorías. Aquí lo que hacemos es eh, buscar un tema que se adapte a, a la asignatura que estamos, eh, digamos, virtualizando. En este caso, esta que tengo aquí, entonces presionamos seleccionar tema. Buscamos un tema que nos pare, que, se, que se acorde, por ejemplo, este tema. Hacemos un clic y con esto queda seleccionado. Nos queda presionar este botón, seleccionar el tema de la clase. Presionamos. Al presionar, volvemos a esta pantalla y ya se ubica el tema o la imagen que seleccionamos. En el caso de que nosotros queramos agregar nuestra propia imagen, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí en mi computador. ¿Cómo hacemos eso? Presionamos la opción subir foto. Se presiona subir foto. Nos aparece esta pantalla. Dentro de esta pantalla seleccionamos la opción que dice selecciona una foto de tu ordenador. Nos aparece la pantalla del computador. Buscamos la imagen o la foto que queremos presentar, seleccionamos, le damos abrir, empieza a generar, a cargar la, la imagen. El archivo que generamos tiene que tener el siguiente formato, JPG, GIF o PNG. Entonces, tenemos que estar seguros de que tiene ese tipo de formato para generar, para cargarlo. Vuelvo a intentar cargar otra imagen. Voy a seleccionar otra. Voy a buscar. Empieza a subir la imagen una vez seleccionada. En este caso me dice que es demasiado pequeña, entonces de vuelta voy buscando una imagen. O también lo que puedo hacer es buscar una imagen en internet para cargarlo luego. Por ejemplo, esta imagen voy a descargar. Lo guardo y ahora lo intento cargar. este caso de vuelta me dice que es pequeña la imagen voy a buscar una imagen más grande que tenga En este caso, encontré la imagen. Lo que tengo que hacer es, como la imagen eh, sobrepasa el tamaño, entonces uno puede situar qué parte de la imagen quiere, eh, queremos que se visualice. Entonces, nada más lo que hacemos es mover el, el rectángulo y una vez que estamos seguros, incluso esto podemos disminuir de esta manera que solamente se visualice esta parte. Entonces, vamos marcando aquí. Por ejemplo, solo quiero que se visualice aquí. Entonces, selecciono o puedo ir agrandando esto, por ejemplo, allí. Entonces, ahí queda, presiono seleccionar el tema de la clase y con esto queda cargada la imagen de esta manera. Entonces, ya tenemos la imagen de presentación para nuestra aula. Ahora, ¿qué tenemos Aquí tenemos la opción que es tablón, la página inicial. Luego tenemos las opciones que son trabajo de clase, personas y calificaciones. ¿Qué son estas demás secciones? Bueno, trabajo de clase al presionar es a partir de trabajo de clase, a partir de esta pantalla es donde vamos a ir cargando nuestra aula dentro del Classroom, cargando en cuanto a materiales y actividades para nuestra aula. La opción persona. Es, aquí nos va a aparecer todas las, las participantes de nuestra aula virtual, tanto participantes profesores como participantes alumnos. A partir de esta pantalla vamos a eh, designar quiénes van a ser profesores y quiénes van a ser alumnos de nuestra aula virtual, a quienes vamos a invitar como profesores y a quienes vamos a invitar como alumnos. Y la pestaña calificaciones, aquí se van a situar todas aquellas tareas que reciban, todas las tareas o actividades que puedan recibir calificaciones, se van a situar dentro de esta área. Y a partir de esta área vamos a poder eh, dar calificaciones a esas distintas tareas que, que puedan recibir calificaciones. Nos posicionamos en trabajo de clase. Ahora lo que vamos a hacer es generar un aula en cuanto a materiales y tareas o actividades. ¿Cómo empezamos a generar? Tenemos este botón que es para crear. Al presionar, nos aparecen una serie de opciones, tarea, tarea de cuestionario, pregunta, material y otras dos opciones que es reutilizar publicación y tema. Lo primero que vamos a utilizar es la opción tema. ¿Para qué? Para dividir la estructura de nuestras aulas. Por ejemplo, si queremos eh, estructurar nuestras aulas en semana, en unidades, en clases, entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. Presionamos crear, presionamos tema y nos aparece esta pequeña ventana donde dice añadir tema. Entonces, vamos a generar eh, dos temas un tema que se llame unidad 1 y otro tema que se llame unidad 2, para clasificar los, eh, los materiales y las actividades dentro de cada tema. Entonces, tema, escribimos unidad 1 y presionamos la opción añadir. Con esto se genera el primer tema, que es la unidad 1. Vamos a generar otro tema. Presionamos crear presionamos tema. Tema unidad 2. Escribimos de vuelta añadir. Entonces, ya tenemos la unidad 1, el tema la unidad 1 y tema la unidad 2. Todo lo que vayamos generando va a ir quedando eh, al inicio. Fíjense que la unidad 1 quedó hacia abajo. La intención es ubicarla para que esto esté en la, posición, en la posición inicial. ¿Cómo hacemos eso? Directamente llevamos el mouse encima. Cuando cambia el cursor a la mano, hacemos un clic y, sin soltar, arrastramos al lugar donde queremos. Por ejemplo, aquí, de esta manera. O la otra opción es, al llevar el mouse sobre los tres puntos, sobre el botón de los tres puntos, presionamos la opción mover hacia arriba de esta manera y se sitúa arriba. De vuelta, sobre el tema de la unidad 2, presionamos los tres botones y seleccionamos la opción mover hacia abajo. <coughs> ya tenemos los temas. Ahora, vamos a empezar a generar los materiales, a cargar los materiales. Quiero cargar los materiales relacionados a la unidad 1. Para eso, presionamos la opción crear, el botón crear, y buscamos la opción que es material. Presionamos. Eso nos habilita esta pantalla para empezar a generar el material. que tenemos que cargar aquí? Tenemos que cargar el título del material, una descripción del material. Y luego tenemos la opción para añadir el tipo de material, desde donde queremos añadir el material. También tenemos unas opciones de para indicar si es que eh, tenemos varias aulas como profesores, podemos indicar aquí en qué aula queremos que vaya directamente este material. Indicar también en qué tema queremos que se posicione este material. Empezamos a cargar. Entonces, título sería mi material de lectura. Vamos a imaginar que tengo este material de lectura de la unidad 1, que es un material en PDF. que tengo aquí. Título sería, Me coloco un título a mi material, material lectura, unidad 1. Descripción, coloco una descripción de qué trata el material. Material de lectura, de la unidad 1 sobre los sistemas operativos Así. tenemos la opción que es para añadir presionamos como el material lo tengo en la computadora entonces tengo que seleccionar la opción que es archivo selecciono y con eso aparece la ventana para poder seleccionar archivo y tenemos varias opciones para seleccionar el archivo bueno a partir de primeramente a partir de la opción subir aquí aquí es donde vamos a seleccionar para buscar el archivo presionamos buscar y vamos a buscar el archivo yo sé que tengo en mi escritorio y que tengo clasificado en mi carpeta Entro de unidad 1 y busco mi material. Selecciono, empiezo a, empieza a cargar el material. Con esto, al cargar todo, volvemos a esta pantalla con el material ya ubicado aquí. Entonces, lo que nos queda hacer es, ahora, si no nos parece correcto el material, entonces tenemos la opción para borrar. A partir de esta opción que tenemos aquí, que es la X, hacemos un clic y con eso se borra. Voy a volver a añadir, de vuelta a añadir, presionamos archivo, seleccionamos buscar, seleccionamos material, le damos a abrir, empieza a cargar, carga todo y regresamos. la pantalla ahora lo que nos queda indicar es en qué aula por defecto estamos en el aula eh, donde estamos generando el, eh, donde estamos cargando los materiales pero podemos indicar otras aulas donde queremos que vaya este material queda marcado en esta aula podemos indicar que los archivos sean para todos los estudiantes, todos los alumnos. Y aquí indicamos en qué tema queremos que se ubique este material. Entonces, como es, estoy diciendo que es para la unidad 1, selecciono la unidad 1. Está indicado. Entonces, para finalizar, presionamos publicar. Con esto volvemos al aula, al, trabajo, al apartado trabajo de clase y el material ya se ubica aquí dentro de la unidad 1. Queda de esta manera, se presiona, queda el nombre del material, queda la descripción y el material queda aquí. El estudiante solamente presiona y ya pasa a visualizar el material de esta manera. Vamos a generar otro tipo de material. Vamos a generar un material que sea un, un video de un sitio de YouTube. ¿Cómo cargamos eso? Presionamos crear, buscamos la opción material, nos aparecen de vuelta a esta pantalla y aquí escribimos el título y colocamos video sobre eh, video sistemas operativos. Eso va a ser mi nombre. La descripción, coloco una descripción, video de la unidad 1 sobre los principales sistemas operativos existentes tengo el título tengo la descripción ahora tengo que generar ese enlace a ese video. entonces presiono añadir y busco la opción enlace presiono enlace Perdón, cancelado voy a cancelar esto añadir busco la opción youtube porque quiero directamente traer un vídeo youtube al presionar youtube el, el botón de youtube voy a cancelar de vuelta añadir presionamos youtube nos aparece una ventana donde podemos directamente buscar el video que queremos. Entonces, quiero buscar sobre sistemas operativos. Escribo y aquí selecciono el botón de búsqueda. Buscar. Al presionar debajo me van a aparecer una serie de opciones de videos relacionados a lo que busqué, a sistemas operativos. Entonces, voy mirando. Y cuando ubico el video deseado, lo que hago es hacer un clic, seleccionar, queda seleccionado y presiono el botón añadir. Al presionar añadir, regreso a esta pantalla donde aquí ya se puede visualizar qué video se le está ofreciendo al estudiante. De vuelta, si no estoy de acuerdo con esto, presiono la X y vuelvo a, a, a, vuelvo a buscar otro video. Presionamos la X, presiono Añadir, de vuelta YouTube, presiono para buscar, primeramente escribo sistemas, escribo el tema, sistemas operativos y presiono para buscar. Me aparecen las opciones que encontró el Google, el que encontró YouTube, selecciono y le doy Añadir ahora voy para indico a qué aula tengo que indicar que en este caso vaya a todos los estudiantes y el tema tengo que indicar aquí es para la unidad 1 seleccionamos unidad 1 una vez que estamos convencidos de, de la configuración que le estamos dando a este material presionamos publicar con esto, volvemos a esta área de trabajo de clase y el material queda ubicado aquí debajo. También puedo presentar materiales que estén hechos en otros formatos. Este primero fue un material en formato, eh, esto es un video, este material en formato en PDF. Puedo presentar un material que esté en formato PowerPoint. Presiono crear, presiono material. Título, con un título para mi material, presentación, unidad 1, la descripción, material PowerPoint sobre sistemas operativos. Presiono añadir, selecciono archivo, de vuelta me aparece esta ventana, presiono buscar y busco mi material de la unidad 1, que sería una presentación en PowerPoint. Me doy a abrir, empieza a cargar y ya me lleva a esta pantalla donde se está, estamos visualizando el material que se va a presentar. Determinamos el, el aula, indicamos si es para todos los alumnos o estudiantes el tema y aquí definimos en qué tema queremos que esté esto dentro de qué tema unidad 1 y le damos publicar con esto de vuelta volvemos a trabajo de clase y ya se ubica el tercer material de esta manera vamos a posicionarnos en la unidad 2 vamos a generar también vamos a cargar tres materiales allí rápidamente más rápido presionamos crear presionamos material Título sería material unidad 2. Descripción, una descripción rápida. Material de la unidad 2. Que consiste en tres puntos. Le damos añadir. Buscamos la opción archivo. De vuelta a esta ventana, seleccionamos buscar y buscamos el material. En mi caso, busco en la unidad 2 y busco el material de lectura. Volvemos a esta pantalla, indicamos el aula, indicamos si es para todos los alumnos y importante indicar dentro de qué tema queremos. En este caso, dije que quiero ya para el, para el tema que sería la unidad 2, entonces, ahora selecciono unidad 2. Y para finalizar, presionamos publicar. Volvemos a la pantalla. Aquí nos posicionamos y tenemos el primer material para la unidad 2. Vamos a generar un video de YouTube para la unidad 2, material. Seleccionamos material. Ponemos un título. Video unidad 2. Ponemos una descripción. Video sobre principales programas informáticos. Presionamos Añadir. Presionamos la opción YouTube. Nos aparece el, la ventana para buscar un video. Escribimos Programas Informáticos. Buscamos, presionamos el botón Buscar y seleccionamos uno de los videos. Hacemos un clic y presionamos Añadir. Con esto se añade. Indicamos el aula, indicamos si es para todos los alumnos y indicamos el tema, la unidad 2. Y presionamos para finalizar Publicar. Material generado, volvemos a esta pantalla donde ya tenemos la unidad 2 con su material. También tenemos la opción para generar un enlace a un sitio. Si un sitio ya tiene información, por ejemplo, estoy buscando un sitio que contenga información sobre sistemas operativos. Por ejemplo, este sitio, este sitio ya contiene información que puedo ofrecer dentro de mi aula. Entonces, lo que hacemos es, presionamos crear, buscamos la opción material, en añadir, seleccionamos, presionamos añadir y presionamos la opción enlace. Con esto, nos aparece una pequeña ventana donde aquí directamente lo que hacemos es pegar el enlace de ese sitio. En este caso, nos vamos al sitio. ¿Y qué hacemos? Copiamos todo este enlace que tiene el sitio de esta manera. Seleccionamos, copiamos, Control-C y Control-V corta para copiar aquí. Presionamos, añadir enlace. Y tenemos el sitio que se va a visualizar. Le colocamos un título, sitio, sistemas operativos, descripción. Colocamos una pequeña descripción, sitio con información sobre los principales sistemas operativos. Indicamos el aula, indicamos si es para todos los alumnos y indicamos el tema, que sería la unidad 2. Una vez configurado, seleccionamos la opción publicar. Y con esto ya queda ese material que es sistema operativos, sitio de sistema de operativos. Se hace un clic, se despliega y la información aparece, la descripción y la información aparece debajo donde el estudiante presiona. Y con esto ya pasa a visualizar la información de esta manera. De esta manera podemos agregar distintos tipos de materiales. Materiales en PDF, materiales en PowerPoint, materiales eh, en distintos procesadores de texto, Materiales eh, en distintas presentaciones, ya sea en PowerPoint u otros programas, materiales eh, de planillas, también podemos agregar de esta manera. Es, presionamos crear, nos vamos a material, en añadir, aquí seleccionamos archivo para seleccionar cualquier archivo, cualquier tipo de archivo que queramos mostrar. Enlace para crear un enlace a un sitio y YouTube para seleccionar un video de YouTube para mostrar dentro de nuestra aula. Y la opción Google Drive lo que hace es abrir nuestro Google, nuestro Google Drive de nuestra de nuestra cuenta para que seleccionemos de allí archivos que tengamos. En el caso de que ya tengamos un archivo que queremos facilitar a nuestros estudiantes y se encuentra en nuestro Google Drive, entonces en añadir lo que hacemos es seleccionar Google Drive y aquí seleccionamos el archivo que queremos mostrar. Para tener en cuenta también que al momento de generar o cargar los materiales, al presionar crear y seleccionar la opción material, lo que hacemos es, eh, bueno, generar primero el título, generar la descripción y añadir el material. Vamos, voy a añadir un material para la unidad 2 de vuelta, que sería una presentación, presionamos buscar, buscamos el material, es un material PowerPoint, coloco un título, presentación, unidad 2, coloco una descripción. Material sobre sistemas operativos. Donde dice eh, para, indicamos el aula donde queremos que vaya este material. ¿Para quienes Para todos los alumnos. Y indicamos el tema. Unidad 2, en este caso. Y aquí tenemos la opción de publicar. También tenemos al lado este triángulo, ¿qué es lo que nos permite? Seleccionamos. Aquí nos permite indicar si queremos publicar ahora mismo el material, si es que queremos programar este material a partir de cuándo queremos que se vea o si queremos guardar como borrador este material. Entonces, si guardamos como borrador, el material no se va, se va a estar posicionando, pero no se va a estar viendo por el estudiante. Una vez que lo publicamos, allí sí el estudiante pasa a visualizar el material. Y la opción programar, lo que hacemos es, programar este material, a partir de cuándo queremos que se visualice. Entonces, si colocamos, eh, por ejemplo, a partir del, del 10 de agosto, de esta manera, desde las 12 horas, le damos programar. Entonces, a partir de este momento, volvemos a nuestro trabajo de grado, trabajo de clase, y aquí se ubica el material. Está en un gris. Eso significa que ahora mismo el estudiante no va a estar visualizando. ¿Por qué? Porque tiene una programación para que se visualice recién a partir del 10 de agosto en la hora que colocamos. Llega ese momento y esto sí pasa a tener otro color, como estos son los materiales, donde allí sí se visualiza el, el material por el estudiante. Entonces, estas son las maneras de poder agregar materiales dentro de una aula del Classroom que vamos generando. ¿Cómo generamos ahora actividades? Presionamos, nos vamos a crear. Buscamos la opción Tarea. Presionamos. Y aquí tenemos las opciones que podemos agregar. Generalmente, la, la tarea que se puede agregar es una tarea que consiste en, eh, en pedirle al estudiante que envíen su trabajo, que presenten su trabajo a través de un espacio que colocamos dentro de nuestra aula. Entonces, tenemos que generar esta tarea en cuanto a su título. Por ejemplo, puedo decir, eh, trabajo unidad 1 coloco una descripción, en este caso serían las instrucciones que ya puedo colocar aquí. Entonces escribo unas indicaciones o instrucciones. Realizar un ensayo sobre los principales sistemas operativos. Realizar de trabajo en un procesador de texto y alzarlo aquí entonces coloco esto como instrucción puedo añadir un documento a este a este trabajo por ejemplo puedo tener ya un documento eh, donde tengan las orientaciones que le quiera dar, entonces esas orientaciones no coloco aquí en las instrucciones, esto puedo dejar vacío, entonces directamente presiono añadir, presiono archivo y busco mis orientaciones, buscar, me voy a mi unidad 1 y mis orientaciones tengo aquí, unidad 1, selecciono, las orientaciones y en esta orientación están las indicaciones para el estudiante, qué es lo que el estudiante tiene que realizar para la tarea. Entonces, continúo con la configuración. Aquí, determino para qué aula, si va a ser para todos los estudiantes, la calificación total que va a tener esta tarea. Puedo definir aquí, en este caso, 100 puntos o puedo decir que va a ser de 10 puntos o puedo determinar que no va a tener calificación también a esto, fecha de entrega, aquí es donde voy a determinar hasta qué fecha quiero que entreguen mi estudiante, hasta qué fecha le doy oportunidad para que entreguen mis estudiantes. Hago un clic y e indico. Quiero que hagan este trabajo hasta el 10 de agosto. La hora puedo poner también aquí, es opcional, pero también puedo poner hasta las 12 horas, por ejemplo. Ahí ya tenemos, tenemos fecha y hora está indicado continuando tema donde en qué tema quiero que vaya esto entonces es de la unidad 1 seleccionamos me permite la opción para generar rúbrica para cargar una rúbrica y para finalizar presionamos crear tarea tenemos la opción para programar también la tarea si es que queremos presión en este caso presiono crear tarea con esto se genera la tarea, queda aquí, trabajo unidad 1, el estudiante presiona, tiene la indicación aquí y también tiene la indicación dentro eh, como descripción y tiene dentro el material. Entonces, esta es la manera también de generar una tarea. Entonces, generamos. Estoy en la unidad 1. Ahora lo que hacemos es, podemos generar tenemos la opción para generar una tarea a partir de un cuestionario, también tenemos esta opción para agregar una pregunta. Por ejemplo, queremos generar presionamos pregunta, queremos generar un una opción de en que los estudiantes, por ejemplo, una pregunta de, de debate, debatir sobre un determinado tema, entonces colocamos aquí la pregunta. Eh. Coloco una pregunta. ¿Cuál crees es el mejor sistema? operativo y por qué entonces puedo colocar unas instrucciones si quiero si no no dejo así también las opciones de puntuación la fecha a partir de cuándo y directamente para publicar presionamos preguntar en este caso me faltó indicar en qué tema quiero que se genere esto, por eso es que esto se ubicó bien arriba, fuera del tema 1, fuera del tema de la unidad 1 y tema y el tema de la unidad 2. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Directamente posiciono el mouse encima, me muevo hasta los tres puntos y presiono editar. Y aquí me voy donde dice tema, tengo la opción y marco, selecciono la opción que es tema 1 o tema eh, unidad 1 o unidad 2 y presiono guardar. Y con esto ya se posiciona dentro de la unidad 1. Tengo aquí, el estudiante presiona ver pregunta y pasa a participar de, de la tarea. En mi caso, me llevó directamente al área de, de, de calificaciones, pero al estudiante le va a llevar a un espacio donde pueda participar de la tarea. Entonces, esto es lo que podemos generar. Dentro de nuestra aula podemos cargar en cuanto a materiales y tareas o actividades. Tenemos también la opción de generar eh, cuestionarios, que son cuestionarios de Google a partir de este botón que tenemos aquí. ¿Cómo ahora esto les hacemos llegar a los estudiantes? a través de esta opción que es pestaña, personas, perdón. Al presionar personas, nos aparecen estas dos opciones que son profesores y que son alumnos. Entonces, aquí es donde vamos cargando nuestros estudiantes y quienes pueden ser nuestros ayudantes como profesores. En el caso de que queramos agregar a alguien más como profesor, ¿qué hacemos? Nos posicionamos arriba y presionamos este botón que es invitar a profesores. Y aquí lo que vamos a hacer es directamente colocar el correo electrónico del profesor. De esta manera, hacemos un clic y vamos indicando todos los profesores que queramos. No estamos de acuerdo con uno de ellos. Lo que hacemos es borrar. Aquí queda este profesor. Le damos invitar. Con esto, queda, el, en este caso, el profesor queda en un, en un gris, por decir. Entonces, ¿qué sucede? Le llega una invitación a este profesor. Dentro de su correo electrónico, ese profesor va a presionar la invitación y con eso ya pasa a formar parte de esta aula virtual, de esta aula en el Classroom, como profesor de esta asignatura. Y para agregar a los estudiantes es de la misma manera. En alumnos, presionamos el icono invitar a alumnos, Vamos colocando las opciones de los correos electrónicos de cada estudiante, uno por uno. Y vamos colocando todos. Y una vez que finalizamos todo, presionamos invitar. También tenemos este enlace de invitación que podemos ofrecer a los estudiantes. Esto lo que hacemos es seleccionar. Y esto enviamos por correo electrónico. En este caso, presionamos invitar. Inicialmente, queda en gris los estudiantes, los alumnos. Entonces, ¿por qué? Porque están esperando una eh, que se acepte la invitación que le estamos eh, enviando. La invitación llega al correo electrónico, el estudiante abre, acepta la invitación y a partir de ese momento pasa a formar parte de esta aula virtual que tenemos. Y para el manejo del profesor, dentro de la primera pestaña o la primera opción, también podemos llamarle que es tablón, todo lo que el profesor vaya agregando como eh, contenido ya sea como materiales dentro de trabajo de grado, materiales o actividades o tareas, eso queda registrado aquí, se va dando avisos en esta parte de anuncios dentro del tablón. Todo esto que se va creando se genera un anuncio y todos ven esto, todos los estudiantes. O también el profesor puede generar un anuncio aquí donde dice anuncia algo en tu clase. El profesor tiene la opción alguna novedad. Apertura del aula, apertura de una unidad, eh, aviso de, de, algún, de alguna tarea a realizar. Entonces, el profesor puede colocar aquí, por ejemplo, aviso de la tarea 1. Recuerden que el día de mañana se habilita... La primera tarea de la unidad 1. A esto que escribamos aquí se le puede dar negrita, subrayado. Tenemos las opciones aquí. Para finalizar, presionamos publicar. Podemos añadir un, mat un material a este mensaje que vamos escribiendo. Le damos publicar y el mensaje queda publicado aquí dentro del tablón de esta manera. Nos vamos de vuelta a personas. Si, por ejemplo, nos damos cuenta que queremos agregar más estudiantes, más alumnos, directamente colocamos la descripción aquí, eh, perdón, directamente colocamos la dirección aquí, la dirección del estudiante y vamos y presionamos invitar. Entonces, esta es la manera de generar un aula virtual, generar los, los materiales y ciertas actividades o tareas dentro de nuestra aula virtual en el Classroom y cómo hacer las invitaciones tanto a profesores como alumnos para que formen parte de nuestra aula virtual.